Hola, espero que estén bien. Este es el primero de una serie de videos que deseo hacer con respecto a los problemas de la interpretación de lo que llamamos habitualmente del análisis literario eh, para ahondar un poco en cuáles son los, um, las dificultades técnicas que enfrentamos en las clases de literatura y un poco a modo de curiosidad tratar algunos temas que habitualmente Pasamos por alto. Bueno, entonces lo que voy a hacer es con un, con un esquema eh, visualizar eh, algunos, eh, algunos problemas que aparecen en los análisis, eh, sobre todo tomando como referencia el video anterior sobre los primeros seis cantos de la Divina Comedia, y claro. Eh, tomando algunos problemas de los que yo eh, les hablaba en ese video anterior. Que voy a dejar por aquí eh, la tarjeta para que ustedes puedan verlo si quieren. Como siempre, estos videos en realidad no son videos obligatorios para nadie. Y, y bueno, lo que hacen es ahondar un poco en el... Mejorar un poco la imagen del profesorado como una actividad intelectual compleja que no se limita al ámbito de la clase ni a los contenidos específicos a evaluar, sino que va mucho más allá e implica una, un interés por mejorar el pensamiento de los estudiantes y de las personas en general el profesorado es una actividad muy compleja y bueno con los medios que tenemos ahora con estos medios maravillosos como YouTube eh, ...podemos ampliarlo de una forma que antes no podíamos. Bueno, bien, este es el esquema al que yo les hacía referencia recién. Eh, lo titulé de Responsabilidad técnica en obras traducidas. Y bueno, ya hay un par de, eh, un par de concesiones que hemos hecho al pasar... ...pero bueno, no, no vamos a entrar en eso, acerca de qué es una obra... Eh, a qué le llamamos una obra eh, y qué es una obra literaria, porque de hecho eso nos llevaría a algunos videos. Eh, y lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero no en este. Entonces yo eh, decidí colocar allí. Ven que estoy refiriéndome a obras traducidas específicamente, obras literarias traducidas. Bueno, eh, puse, eh, encabecé el documento. Eh, con, con unos extra, eh, extractos del, de un libro del año 94, que se llama El canon occidental, de Harold Bloom, que es muy conocido. Puse la traducción de Damiana Lowe y la editorial Anagrama. Eh, bueno, la primera edición es del 94 y la que yo uso es del 2019, o sea, de hace tres añitos nada más. Eh, bueno, pero lo que yo quería marcarles esta, esta cita, porque creo que creo que es muy, muy interesante para lo que lo que nosotros eh, vamos a, a tratar. Dice en la página 13, Con la mayoría de estos 26 escritores, o sea, los que él trata en el libro, he intentado enfrentarme directamente a su grandeza, preguntar qué convierte al autor y las obras en canónicos, o sea, en clásicos. La respuesta, en casi todos los casos ha resultado ser la extrañeza, una forma de originalidad que o bien no puede ser asimilada o bien nos asimila, de tal modo que dejamos de verla como extraña. Walter Pater definió el romanticismo como la suma de la extrañeza y la belleza, pero creo que con tal formulación caracterizó no solo a los románticos, sino a toda escritura canónica, o sea, la clásica. Cuando se lea una obra canónica, por primera vez se experimenta un extraño y misterioso asombro. Y casi nunca es lo que esperábamos. Me quiero quedar con eso del final. Se experimenta un extraño y misterioso asombro. Y claro, en parte creo que eso fue eh, lo que yo intenté comunicarles en el video anterior. Eh, acerca del acerca del, de, ese, de esos cantos, de los seis primeros cantos de la Divina Comedia. Porque... Eh, hay una serie de, de, de cosas, de, de episodios y de personajes y, y de actitudes, inclusive del propio Dante como autor, que generan extrañeza y también asombro, ¿no? Bueno, pero partimos de ahí entonces y yo eh, presentaba dos modelos, ¿no? Quería presentarles dos modelos acerca de la responsabilidad técnica en las obras traducidas. Es decir, ¿cómo defino responsabilidad técnica? Bueno, en base a la técnica que encontramos en la obra, eh, quién es el responsable por esa técnica y cómo es que nosotros eh, generamos el significado a partir de, de la técnica fósil, esa, de la técnica que encontramos dentro de la obra, ¿no? esas elecciones que se han, se han tomado en la composición. Entonces, claro, eh, en un modelo puse modelo 1 y modelo 2 modelo 1 vamos primero eh, dice dice allí eh, el modelo 1 el de la autoría que es el, el, el que usamos habitualmente sin ningún problema aparentemente dice que, eh, que hay un responsable único por el significado que es el autor que crea la obra ¿Mm? el traductor traduce la obra tal cual es o sea la traduce como es. Y el lector lee y se entera de lo que dijo el autor. Bueno, lo lee por la traducción en nuestro caso, ¿no? Estamos hablando siempre de un lector que lee una traducción. Y bueno, y del otro lado, eh, bueno, es un modelo muy muy sencillo y muy fácil de, de, de entender. Y es el que usamos, ¿no? Comúnmente. Habría un modelo 2 que ya sería un poco más complejo. Dice modelo 2 coautoría compleja. Bueno, entonces, ¿en qué se basaría este segundo modelo? Que creo que resuelve algunos problemas, eh, algunos problemas no poco importantes con respecto a, la, a cómo interpretamos los textos. Eh, dice que habría un responsable 1 o 3, dependiendo cómo se vea, que es el lector. Después un responsable 2, que es el traductor, y un responsable 3, que es el autor. Por lo general, por eso yo puse o 1, 2 o 3, por lo general, uno pensaría que el primer responsable sobre una obra traducida es el autor. ¿tá? Segundo responsable sería un traductor, porque él elige ciertas palabras, ciertos giros, ciertos eh, cier eh, toma, toma decisiones con respecto al, al, al modo en el, que, en el que va a llegar la obra al, finalmente al lector. Pero basta con, con, con hacer un, un pequeño... Un, un pequeño juego mental, un, pe un pequeño análisis sencillo acerca de cómo es realmente la situación para darnos cuenta de que el primer responsable sobre el significado no es eh, el autor, sino el lector. El lector que proyecta una imagen del traductor y que además proyecta una imagen del autor. Y entonces en ese sentido, y aquí es como empiezan a complicarse las cosas, no solo deberíamos hablar de una divina comedia de Dante Alighieri, sino que deberíamos hablar de una divina comedia de Dante Alighieri, en mi caso Rafael Pérez Delgado, que es el traductor que yo uso, y después tendríamos eh, una divina comedia de Dante Alighieri, Rafael Pérez Delgado, y eh, habría que agregar al lector eventual. Y dando vuelta a las relaciones, justo en el momento en que empieza a llover, dando vuelta a las relaciones y generando esto de que empieza primero eh, en el lector eventual el significado, eh, la dirección sería el lector eventual, el traductor, Rafael Pérez Delgado, en el caso de Mi Divina Comedia, y finalmente Dante Alighieri, y eso generaría una coautoría compleja. Una coautoría compleja. ¿Y eso saben que resuelve? Ustedes me pueden decir, pero profesor, ¿esto resuelve algo? Claro que resuelve. Por ejemplo. Uno de los problemas que estaba planteado en el video anterior era qué tan real es la existencia de un autor histórico. ¿no? Porque para nosotros un autor histórico, por ejemplo Dante, tiene casi la misma realidad que Virgilio y casi la misma realidad que Dante Personaje. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros nunca lo conocimos y es una creación. O sea, entendemos que tuvo una realidad pero esa realidad ya no está. Entonces eh, es... Eh, es prácticamente una ficción es una imagen que nosotros generamos por eso la, estos, estos rectángulos vienen a explicar eso en realidad lo que tenemos es un autor que es una imagen una imagen creada en nosotros como lectores entonces en ese sentido es tan ficticio como el eh, Dante real eh, perdón, como el Dante ficticio, como el Dante personaje, entonces ahí se, se, se explicaría por qué eh, eh, ¿Cuál es la naturaleza ¿no? del Dante Autor Real? La naturaleza del Dante Autor Real es solo una construcción imaginaria que está anclada a la Edad Media, al siglo XIII. ¿Sí? Pero para ser sinceros, es solo una imagen dentro de la lectoría. O, sea, o sea, del grupo de lectores que están frente, significando la obra. no. Entonces, eh, por otro lado, el, el sentido original de la palabra lonza. ¿Y cuál es el... yo les había hablado de eso. y El significado de la pantera. Bueno, ¿sí ven que cuando uno dice... Eh, la, la pantera simboliza a la lujuria. Bueno, es porque nosotros tenemos información que nos hace pensar que, eh, que eso es efectivamente así. Pero realmente no tiene por qué ser de ese modo, y no es que el significado surja de la pantera, sino que en realidad el significado es atribuido desde el lector, desde el lector hacia la obra, que estaría por acá, ¿no? Entonces es solo un juego de imágenes, un juego de espejos. Y por otro lado, eh, bueno, la onza, bueno, tenemos que atribuir que Dante, autor, trató de referir a un felino, que nosotros no sabemos cuál es con exactitud, pero que no es al que nosotros llamamos onza. Entonces habría que hacer toda esa explicación. Bueno, nosotros conocemos a un animal que se llama onza, pero Dante no conoció a ese animal, así que ha de ser un felino, pero no es la pantera, porque si no hubiera puesto la palabra pantere, que es, eh, o pantere, no sé cómo se acentúa, que es la palabra para referir a pantera, pero él no dice pantera, sino que dice el onza. Entonces, claro. Ahí tenemos que darnos cuenta de que Dante no conoció a la onza americana. Entonces, en ese sentido, es imposible que le haya dicho onza con el nombre que nosotros le damos a la onza, que es un felino americano. <coughs> Bien. Entonces, por último, la personificación de la puerta, que también quedó ahí como, como <coughs> flotando en un abismo. Eh, la puerta del infierno. Sí, claro. Nosotros, para hacer... <coughs> Para tener un análisis cómodo, digamos, podemos decir que está personificada y con eso ya parece que solucionáramos todos los problemas. Pero no es tan así. La personificación también proviene del lector. Y la puerta en realidad no está diciendo nada, eh, sino es que tiene escrito sobre ella, tiene una escritura sobre ella que hace referencia en primera persona a ella. Pero esa escritura no significa que ella haya escrito ni que haya dicho eso sino que hay una personificación, pero esa personificación corre por cuenta del lector en realidad. Yo me pregunto siempre que paso para ahí en el, el análisis, ¿qué, ¿quién puso allí? Eh, esa, quién, ¿Quién escribió eso allí? no Porque evidentemente podemos decir, bueno, fue el autor, o por no vamos a hilar tan fino, eh, fue Dios, o es la propia puerta. Pero eh, el autor de, esas, de esa frase, por mí se va a la ciudad eterna, a la ciudad doliente, al eterno dolor. Eh, esa, esa construcción, en realidad, eh, no, hacer, no no es exactamente una, una personificación porque la puerta no habla, solo tiene eso escrito arriba y no sabemos eh, quién sería distinto si la puerta hubiera tenido una boca arriba yo hubiera dicho por mí se va a la ciudad de oriente por mí se va el eterno do dolor pero no lo tiene escrito entonces es una escritura dentro de la escritura y se puede trabajar eso pero digo no es tan sencillo lo de la personificación y también hace referencia a este esquema porque nosotros como lectores tenemos todo nuestro estamos en nuestro derecho de preguntarnos quién es el autor de eso no este, de esas de esas esas palabras si vamos al, al terreno de lo supuestamente real, es Dante. Claro, exacto, pero eh, pero ¿quién en la ficción quién puso esas palabras ahí? Bueno, evidentemente es Dios quien puso el nombre ahí. Pues la puerta no se va a escribir a sí misma. Entonces, es una maravilla. Eh, voy a ser eh, breve entonces con esto, pero quería quería hablarles un poco de la autoría y de sus complejidades. Bueno, entonces esa sería, digamos, la primera propuesta, como ven, no simplemente qu quiero poner eh, en duda aspectos técnicos, teóricos de, de la literatura, sino proponer algunas alternativas, ¿no? Sin duda es que eh, hace falta un cambio de mentalidad a nivel teórico para poder aceptar algunas cosas. Creo que, si bien el modelo, segundo modelo, es el adecuado, es más correcto que el primero, es menos intuitivo y eh, propone algunos desafíos eh, para los que, tal vez, todavía no estemos, o nuestros alumnos, tal vez, no estén todavía preparados, eh, pero tampoco los profesores. O sea, ni profesores ni alumnos. Pero bueno, Va a llegar el momento en el que vamos a tener que cambiar de modelo y, y creo que ese momento está cerca. Bueno, gracias por mirar. Nos vemos.